Bien, vamos a resolver entonces los ejercicios de la primera entrega. Entonces lo que no, nos pide, que el primer ejercicio es que demostremos una propiedad que, que de hecho, si no me equivoco, es como una está relacionado con una cosa que se llama modularidad, pero es un nombre nomás, después no importa el nombre. Entonces nos pide es que si tenemos un reticulado general, Arbitrario, probar que X menor o igual a Y implica que X supremo Z ínfimo, lo voy a poner abajo, X supremo Z ínfimo Y es menor o igual a a eh, X supremo Z infimo Bueno, eh, la manera corta de demostrar de esto es usando la desigualdad distributiva que, es, que vale en todo reticulado. La propiedad distributiva que dice que yo distribuyo y me quedan cosas iguales, esa no vale en todo el reticulado. Lo que vale en todo el reticulado es la desigualdad distributiva. Pero yo tengo muy mala memoria y no me acuerdo Pedro, cuál... Pedro, la... ¿sí? ¿Deberías dejar de compartir está... para que se vea el pizarrón? Gracias, gracias, gracias. Bien. Y además no se, no, no se me ve a mí actuando enfrente de la, de la cámara. Este, bien. Decía. Decía que hay la manera de hacer esto, la manera de, de, de demostrar esta desigualdad. Había una que era usando la desigualdad distributiva. Y que dice que distribuir, uno puede distribuir el I con el O, o el O con el I, y hay un lado de la desigualdad. Si les pasa a ustedes como me pasa a mí, que tengo malas memorias para ese tipo de cosas, directamente pueden usar la demostración con la pro las propiedades esenciales de este, supremo e ínfimo. Y las propiedades esenciales de supremo e ínfimo son que algo es menor o igual a un ínfimo, voy a poner A acá, A algo es menor o igual a un ínfimo, si sí, y solo si, sí. A es menor o igual a ambas cosas. Me fuimos muy al costado, pero me van a perdonar. Y lo mismo dual, dualmente. A es mayor o igual a un supremo. Si sí, y solo si, sí. A es mayor o igual a cada cosa. sí Simplemente casi es por definiciones. Porque el supremo es la menor cota superior de, de ambas cosas. Entonces, si algo es mayor o igual a la menor cota superior, entonces es cota superior. Y si es cota superior, tiene que ser mayor o igual a la menor cota superior. Lo mismo con el ínfimo. ¿sí? Entonces, esas propiedades transparentes no es prácticamente lo único que, que necesitamos para probar desigualdades en reticulados generales. Entonces, eh, bien, entonces apliquemos esto. Y acá por suerte está todo del lado que corresponde, ¿no? Entonces, para probar esta desigualdad, tengo algo, este es mi A, menor o igual, a un ínfimo. ¿Sí? Entonces, para que esto va a pasar si, sí, solo si, sí, va a pasar si, sí, solo si, sí, x o z ínfimo y es menor o igual a x supremo z y, además tiene que pasar que x supremo z eh, ínfimo I es menor o igual a I. Tienen que pasar esas dos cosas. Y ahora nuevamente, ahora tengo algo mayor o igual a un supremo. Acá. Entonces, para que esto sea mayor al supremo, esto equivale, lo importante es que todas son equivalencias, eh, tiene que ser mayor o igual a cada uno de los términos del supremo. Entonces, esto de acá, sí, solo sí, x es menor o igual a x supremo z, y z Ínfimo i es menor o igual a eh, x supremo z. Y este de acá va a pasar si sí, y solo si. Sí. Nuevamente. Es un elemento mayor o igual a un supremo. Si sí, y solo si. Sí. Un término del supremo. Es menor o igual al lado derecho. Y el segundo término del supremo. Menor igual a 10. Bien. Ahora, entonces, esta desigualdad equivale a que se den estas cuatro desigualdades. Bueno, entonces, esta se da por hipótesis. ¿Sí? Esta se da porque el supremo es X supremo Z es cota superior de, de X y de Z. Entonces es mayor o igual a Z. Esto por definición de supremo. Vale. Esta de acá, el ínfimo es cota inferior del conjunto Z y Y. Entonces es, el ínfimo es menor o igual a ambos. En particular es menor o igual a Y. Entonces esto vale. Por definición de ínfimo. Y por último me queda esta, que acá esta va a salir por una transitividad. Esta, por definición de ínfimo, z ínfimo y es menor o igual a z por definición de ínfimo. Y z es menor o igual a x supremo z por definición de supremo. El supremo es cota superior de el conjunto XZ. Entonces eso quiere decir que es mayor o igual a X y mayor o igual a Z. Entonces por transitividad, tengo que el lado izquierdo es menor o igual al lado derecho. Y bueno, y ahí tenemos. O sea, la desigualdad original era equivalente a estas dos desigualdades cada una de ellas era equivalente a otras dos entonces la desigualdad original era equivalente a que se den estas cuatro y ya verificamos que se dan las cuatro entonces ahí termina el primer ejercicio alguna duda con esto